Ah, alone at sea. Como podrán imaginar, me encantó el capítulo. Me pareció graciosa la introducción donde Lápiz conoce a Greg, y algo curioso el comportamiento de este frente al dinero, aunque supongo que tiene sentido después de derrochar una buena cantidad en Empire City. Como sea, después de haber zarpado, estuve tenso en todo momento esperando un instante en que apareciera Jasper. Y el momento fue lo oportuno, después de una muy buena analogía sobre cómo atraer un pez con el anzuelo correcto. Realmente me sorprendía ver que Lápiz extrañara a Jasper, y aún más cuando Jasper admite que siente lo mismo. Fue inevitable para mí compararlo con una relación de pareja destructiva. Ver a Jasper suplicando para volver a ser Malachite fue algo bastante inesperado, y muy disfrutable. Finalmente no sabía si Lápiz iba a aceptar o no y, al menos para mí, fue un momento de mucho suspenso, aliviado con el comic relief del final.